El, o sea, ¿Cómo fue ese primer lanzamiento? ¿Cuánto capital invertiste? ¿Después, ¿Por qué surgió el segundo? Quiero un poco que hablemos de eso porque considero que es importante de cara a, a las personas que nos están viendo. ¿Qué supuso el, el poder crear tu negocio online gracias a los lanzamientos? Es decir, más allá del dinero, que 100.000 100, euros en un año es la hostia, pero ¿qué supuso a ti a nivel personal? A ver, no, no voy a... A ver, <ríe> sí, sí, lo voy a abrir desde aquí. ¡Guau! Espera, espera, espera, espera. Bueno, bueno, ya estamos aquí, nuevo episodio del podcast, que lo tenía un poco abandonado Y qué mejor que hacerlo con una persona súper especial que hace literalmente siete días estábamos juntos en Maldivas Y hoy estamos aquí, alguien que, que en su día simplemente era una persona conocida Después pasó a ser cliente, después pasó a ser amigo, después facturó más de 100.000 euros Y después sí, más todavía después de eso <risa> Y vino a hacer un viaje a Maldivas eh, David Dani, placer. Igualmente, muchas gracias por invitarme a esta experiencia contigo, a esta charla entre amigos, clientes, colaboradores, viajeros, compañeros, ya de todo. No, ya de todo, tío. Ya de todo. Que algo que siempre me dice David, tío, siempre me llamas, eh, o sea, siempre cuando pronuncias mi nombre, como que mantienes el, el David, ¿no? David. Sí, pero cuando conocí a tu padre, que es que es de familia. Es una mamá cariñosa de saludar. David. <risa> y ya hablaremos, ya hablaremos de esto. Eh, nada A lo largo de esta, de, esta, de esta charla un poco Quiero también pues, hablar sobre Oye, pues cómo hiciste para, para facturar esos 100.000 euros siendo psicólogo También que hablemos del viaje a Maldivas Te tengo algo muy especial Que te voy a dar aquí en el directo Y que Que bueno, la gente que nos está escuchando o viendo no lo sabe Pero antes de nada eh, ¿Quién eres, tío? <risa> ¿Quién soy? Pues... Eh para no aburrir a todo el mundo, porque quién soy no es eh, es interesante yo creo que para mí para mi madre, pero básicamente soy un psicólogo eh, psicólogo, psicoterapeuta, como imagináis, un psicólogo con su despacho, trabajando con pacientes y haciendo pues vida normal de psicólogo. Voy a mi despacho a las 8 de la mañana, tengo mis pacientes hasta las 2 que como y luego sigo hasta las 8 o 9 de la noche si hay suerte y tengo suficientes pacientes. ¿Qué pasa? Que eso es mi, mi, mi, mi, mi la versión de mí más tradicional. Poco después Hago un cambio en mi vida y empiezo a hacer mucho más trabajo online. Sesiones online, terapia online. Y poco después, que ya hablaremos más en detalle de esto, empiezo además de hacer mi consulta como psicoterapeuta online, lo cual ya me permite pues trabajar desde casa o trabajar incluso viajando un poquillo, empiezo a hacer otro negocio paralelo, que es, oye, pues ya que yo he aprendido a ser psicólogo online y a trabajar online y a viajar con esto y a tener ingresos desde cualquier parte del mundo, llega este señor de aquí, como conocido todavía, llega en ese momento y me dice, David, Oye, ¿y si enseñas esto a otras personas que son psicólogos y que seguramente también quieran hacer esto? Y dije, pues es una buena idea. Lo pusimos y aquí es donde estoy yo ahora, con otro negocio que sigue siendo relacionado con la psicología, pero es enseñar a otros psicólogos pues a vivir del mundo online como hago yo. Ahora hablaremos de cuántas facturas con cada uno, de cuánto tiempo le dedicas, pero a mí algo que me gusta preguntar y creo que es importante para saber de dónde proviene cada persona es ¿qué es lo que a ti como psicólogo, que aparentemente, tío, ganas Bien, si quieres puedes decir cuánto, cuánto ganas. ¿Qué es lo que a ti te hace decir necesito un cambio, necesito probar algo nuevo, necesito crear un maldito negocio online? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿cuál es ese punto? Bueno, yo creo que... Eh, de entrada voy a decir lo, lo que yo facturaba y lo que yo facturo como psicólogo normal porque, de hecho, creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer en España mucho más. Porque si no, ¿cómo podemos mejorar la vida que tenemos si no sabemos, uno, quién cobra más que tú y, dos, cómo lo hace? Uh -huh. Entonces, en este caso, como psicólogo... Mi facturación estaba entre unos 2.500 y 4.000 euros al mes. Que es, sí. ¿eh? es pasta, ¿eh? Sí, que es pasta. Y más y más, porque ten en cuenta que yo empezaba directamente, salgo de la carrera, empiezo a curar, los primeros meses, primer año, jodido. Pero ya cuando empieza a funcionar, de repente empiezas a tener un sueldo que mucha gente pelea años por tener. Porque ¿cuánto tiempo tarda? Es decir, tú te gradúas, ¿no? ¿Lo haces en Madrid? Sí. Desde que te gradúas hasta que empiezas a facturar eso, 2.500, 3.000, ¿cuánto tiempo pasa? Pasa un año y pico. Porque el primer año estuve intentándolo pues de formas que no funcionaban en Madrid pagué una consulta 500 euros al mes todos los meses de pérdidas tenía un paciente o dos después de varios meses de intentarlo luego me fui a Toledo ahí sí que me hice una página web y empecé a traer pacientes a través de eso pero también cogí seguros entonces empecé a probar varias cosas y hasta que no pasó pues eso más o menos como un año y medio uh -huh. no empezó a funcionarme como para ya empezar a ver 2500 es verdad que cuando ya empieza empieza muy rápido o sea en cuanto hay facturas 2000 de ahí al mes siguiente ya tenía el doble joder pues 2500 es dinero ¿eh? sí sí ahí Di con algo que funcionaba, entendí cómo hacerlo funcionar para mí y, y entonces ya pues empezó a llegar el dinero, 2.500 hasta 4.000. Lo que pasa es que es como todo, Dani, tío. Cuando, cuando en la vida consigues lo que quieres, es lo mejor y lo peor que te puede pasar. Porque hasta que lo consigues tienes una motivación, cuando lo no consigues de repente te das cuenta de que no eres tan, no te hace tan feliz como pensabas y de que te siguen faltando cosas. Y a lo mejor tú siempre proyectas como, venga, mi objetivo cuando no facturaba nada era ganar como mínimo 2.000 euros. Imagínate, en cuanto lo conseguí, al mes siguiente ya estaba haciendo 4.000. Pero en ese preciso momento en el que lo consigues, es cuando te das cuenta de, uno, lo que de repente tienes que agradeces un montón, y dos, lo que no tienes que tú esperabas tener cuando llegaras ahí. Una vida resuelta, mucha paz mental. Y no es así. Estás en el mismo punto. Y ahora resulta que el dinero que tienes está muy bien para salir a cenar o lo que sea. Pero hay. Yo me di cuenta de que hay cosas que me faltaban. Y de que hay, que ahora comentaré, sensaciones también que me, que me frustraban. O sea, es decir no era la panacea que yo esperaba. Está muy bien y, de hecho, una de las cosas que más me gusta de cómo tú compartes todo lo que haces es, chicos, de verdad que hay gente que esto le parecería todo. O sea, ya está. Tú quieres tu casa, tu sueldo que sea más o menos fijo y vivir así y eres feliz. Conozco a mucha gente que es feliz. Ojalá yo hubiera podido serlo ahí porque ya está, no tendría que haber seguido trabajando más. Pero yo me di cuenta de que no lo no era. Me gustaba. Fenomenal. Lo aprecio. Sí, lo agradecía. Sí. Pero me faltaban más cosas. Vale, eso tú llegas porque quizás para alguien eh, o psicólogo que se acaba de graduar te está viendo y dice, joder, este tío, 4.000 euros al mes como psicólogo, ojalá yo pudiese estar ahí. Pero, ¿cuál es el...? No, no. Entiendo por... esas personas quizás no han estado, pero ¿cuál es el punto donde tú dices, David? Dinero está bien, son 4.000 euros, ¿eh? que no son mil, ni... o sea, que es, que es pasta, pero ¿cuál es el punto donde tú dices, hay que buscar, o sea, tengo que buscar algo? El punto es que todos, A lo mejor cuando estéis escuchando esto pensáis que al final es lo que sucede, ¿no? Siempre eh, como que reducimos la, la imagen mental, la reducimos a lo básico y suena de puta madre 4.000 euros. Pero claro, ¿qué hace falta para tener 4.000 euros al mes como psicólogo? Pues hace falta currar desde una hora muy temprano de la mañana hasta una hora, muy, una hora muy tardía. Hace falta a lo mejor hacer sesiones. En lugar de una sesión de una hora y luego tener 10 minutos para plantearte el siguiente caso y disfrutarlo y descansar, hace falta que estés cada media hora viendo pacientes a los que no puedes ayudar de todo porque 30 minutos no te da tiempo cobrando a lo mejor algunos bien, pero otros por seguros, por poner números, algunos cobraba 50 euros la sesión, 50 euros la hora, y otros a lo mejor me venían y me pagaban, pues eso, 12 o 13 euros, pero por media hora, y a veces, en fin, o sea, y además pacientes de distinta calidad, porque cuando muchas veces pensamos, va, pues me viene un montón de seguros y entonces cobro un montón de dinero ya, pero a lo mejor es gente que no está tan comprometida, que tú no disfrutas tanto. ¿Qué pasó? Que al final, estar una semana entera currando, por ejemplo, desde muy temprano hasta muy tarde con un montón de personas que te van contando un montón de cosas difíciles que algunos ni siquiera están como Dios, con la terapia llega un punto en el que te quemas y es agotador y lo más importante eh, que al final es esa parte que no se ve ¿vale? pero lo más importante es que cuando llegué hasta ese punto dije vale, yo ya estoy facturando pues venga, cuatro mil euros al mes currando un montón pero tal y como yo me lo he planteado no puedo mejorar esta situación, es decir ahora esto es un lo tomas o lo dejas, es decir uh -huh. quieres estar los próximos 30 40 años de tu vida haciendo esto de lunes a viernes incluso hay gente que curra hasta los sábados y domingos que tengo alumnos que lo hacen quieres hacer esto ya para toda la vida, te gusta el sistema para siempre o te ves que de aquí a un mes a dos meses o a un año estás hiper quemado o incluso los 4.000 euros te gustan pero en tu cabeza o en tu corazón o por el planteamiento de vida que quieres igual tú quieres facturar 8.000 o igual tú quieres facturar 20.000 al mes y con este sistema no vas a poder entonces, claro, Dani, yo, honestamente, cuando de repente me demuestro a mí mismo que, que currando un año y encontrando un sistema, pero uh -huh. que de repente puedo encontrar un sistema que un mes atrás me daba 2,000 y ahora me da cuatro, digo yo, joder, si he sido capaz de hacer esto, me doy cuenta de que este sistema no es el adecuado para facturar otra vez el siguiente doble, uh -huh. otro, uh -huh. pero si he sido capaz de llegar hasta aquí, ¿quién me dice que no soy capaz de hacerlo otra vez? Uh -huh. Solo que tenía que encontrar otro sistema. ¿no? Y eso es súper importante porque además, tú porque eres psicólogo, pero le, le ocurre a, a... Prácticamente todas las personas que, que se dedican a intercambiar tiempo por dinero, ya sea nutricionista, psicólogo, fisio, que como dices tú, hay digamos como una primera meta, que puede ser por los 4.000 o los 5.000, que puedes conseguirla, entre comillas, fácil, pero te das cuenta de que dices, joder, es que tengo 24 horas y desde las 24, 8 tengo que emplearla para dormir, después no sé cuánto para, para poder descansar. Al final no tengo más tiempo para poder dedicarle a, a mis pacientes. Entonces no, no puedo escalar, no, no puedo sobrepasar esa línea. Entonces ahora la gente se estará preguntando: ¿y cómo, David, pasas de ser un psicólogo, de estar facturando 4.000 euros al mes, a facturar 100.000 al año? Es de una cosa muy importante que, que realmente es lo que me hizo dar el salto. Y es, como estaba diciendo, el vehículo que yo estaba utilizando no era el adecuado. O sea, al final mi negocio, yo hice cálculos y me di cuenta de que lo máximo que podía facturar era eso, porque yo no tenía más horas, que es lo malo de hacer un negocio por horas, que yo, ojo, sigo siendo terapeuta y sigo manteniendo mis terapias, pero no curro todas las horas del día, no me hace falta, lo disfruto y se acabó, pero llega un punto que dije, vale, si yo quiero ganar más, tengo que cambiar de vehículo, porque aquí, si yo cambio horas por dinero, no me quedan más horas, no gano más dinero, tengo que hacer otro vehículo que no necesite de mis horas y que yo pueda apalancarme en otros recursos. Entonces, en ese momento, eh, empiezo a pensar otras opciones, <risa> ¿vale? Vale. Que es cuando yo, de hecho, me siento contigo... Bueno, de hecho es que yo tenía una idea, porque yo tenía un curso online de técnicas de técnica y, y entonces yo me siento con Dani. Y digo, Dani, estoy buscando otra fuente de ingresos, entonces tengo este curso, lo quiero vender. Y Dani me dice, con todo el amor del mundo, me dijo, vale, pues yo eso no te lo voy a vender, no te voy a ayudar. Y dije, hostia, ¿por qué? Y me dijo, pues porque yo creo que... O sea, esto lo podemos intentar y se, va, se vendería más o menos, pero creo que el producto que tú realmente tienes que realmente podemos sacar un valor muy bueno y que va a cambiar a mucha gente, es enseñar a otros psicólogos a trabajar como tú. Y entonces dije, hostia. Primero, de hecho, le dije, Dani, honestamente lo he pensado, pero me da miedo empezar porque no sé si voy a ser capaz de, de enseñar a otros a hacer lo que hago yo. Y entonces me dijo, literalmente recuerdo la frase, tío. Dijiste, eso es síndrome de impostor, es mentira, vamos a por ello. te dije, yo le he dado una patada en el culo. y Dije, venga, vale, lo vamos a hacer. Pero ade además, además, es que esto, o sea bueno, tú ya con el, con el tiempo lo habrás visto, pero es que yo no paro de verlo en prácticamente el 70% de alumnos que entran, incluso gente que dices, joder tío, creo que no eres ni consciente de lo que sabes. ¿Cómo, cómo, cómo puedes o cómo no puedes creerte suficiente o cómo, o cómo no puedes creer que eres capaz de enseñarlo? Y lo que ocurre aquí siempre es que no te crees suficiente o crees que no puedes hacerlo. ¿Por, por qué? Porque tiendes a compararte con que hay alguien mejor, hay alguien que lo está haciendo ahí fuera, que tiene eh, una comunidad de seguidores más grande... Y cuando entiendes, tío, de que del mismo modo que para que en por ejemplo, hay un maestro de cinturón rojo, de cinturón verde, de cinturón amarillo, amarillo de cinturón incluso blanco, aquí, para cada persona que quiere aprender, hay un maestro totalmente distinto. Pero es que hasta para ser maestro tienes que haber enseñado antes. Entonces yo, chicos, desde la, la primera edición, o sea, yo ahora mismo ya llevamos cuatro ediciones. En la cuarta soy mejor profesor que en la primera y mi contenido, mi, mi, mi, mi formación está mar, más perfilada que la primera. Pero yo no podría ser el profesor que soy hoy ni seré jamás el que seré en la octava edición si yo no hago una primera y empiezo a aprender no solo, o sea, a, a, a aprender cómo se transmite lo que yo sé. Uh -huh. Entonces, joder, al final eh, el empezar sin tenerlo todo claro y simplemente con la mejor intención, el mejor corazón y con mucho feedback, mucho escucha y haciendo lo mejor posible es inevitable hay que pasar por ahí. Porque tú, si tú sabes que lo que haces le puede beneficiar a otro, si tú sabes que si otro hiciera lo que haces tú, sería feliz tanto como lo eres tú con lo que haces, con lo que ya sabes, da igual si enseñas a otros a hacer negocios, si tú sabes hacer, yo qué sé, gestionar emociones y si quieres enseñar a otros, si tú sabes que si lo que sabes lo supieras aplicar en otra persona, esa persona sacaría algo de ahí, no solo tienes que enseñarlo, sino que tienes que empezar en un proceso de aprender a enseñarlo cada vez mejor. No hay más, no hay mejor, no hay otra forma de hacerlo. En ese momento, David, tú llegas, además me olvidaré, yo estaba dando una vuelta a la, a, la, a la piscina con el teléfono móvil en llamada contigo, te digo que no voy a vender ese, ese, ese, ese curso que tenías, planteamos la otra opción y yo quiero que me cuentes, David, porque tampoco hace mucho de eso, es que hace un año y medio igual, hace, no sé si llega dos. Pero... Entonces, una vez que nosotros, digamos que firmamos el pacto, donde digo, venga David, te voy a ayudar a, a, a dar la vuelta, a ayudarte a crear tu negocio online, Cuáles son los siguientes pasos o, o cuál es el recorrido Hasta llegar hasta, hasta este punto Que quizás ahora lo pienses Es una locura Es decir, vienes de estar No sé, un mes y medio Viajando por India Hablaremos de esto Por India, Nepal eh, por, por no sé Maldivas te, te, tuviste ahí, te fuiste a independizar Con tu pareja Pero cómo empezaron el, O sea Cómo fue ese primer lanzamiento Cuánto capital invertiste Después Por qué surgió el segundo Quiero un poco Que hablemos de eso Porque considero que es importante De cara a, a las personas Que lo están viendo Vale, pues el primer lanzamiento, eh, como siempre, empieza? Con, con, Primera pregunta. Dime. ¿Tenías el producto creado? No tenía el producto creado. Además, no solo... Y esto me mola mucho que lo digas, tío, porque precisamente porque en mi caso yo ya había lanzado productos creados que no habían salido como yo esperaba. Entonces, yo me, ya me había tirado varias veces, dos o tres meses, creando un producto que luego no había podido vender. Entonces, me gusta mucho que, que lo repitas y lo re repitas, porque ojalá alguien me lo hubiera dicho a mí antes de empezar. Mi producto, el que hicimos eh, de la formación... Primer lanzamiento no estaba creado en absoluto. Y no solo no estaba creado, sino que todos los alumnos que entraron sabían desde el principio que no estaba creado. No nos hizo falta ni fingir, ni omitir información, ni hacer como que no, nada. O sea, en el propio lanzamiento, oye, este producto no está creado, se va a ir creando por primera vez con vosotros. Y eso tiene unos beneficios. Las personas van a vivir una experiencia y van a ir creando el producto que van necesitando a medida que ellos van avanzando. Lo cual, ellos lo valoran muchísimo. Y eso se vive realmente como un... En lugar de verlo como algo malo, es como un VIP. Literalmente, voy a estar haciendo el producto que tú necesitas conforme tú me vayas pidiendo lo que necesitas. Y lo vendimos así. Entonces, no, no estaba creado en el primer lanzamiento. David, ¿cuánto invertiste en tu primer lanzamiento? Por primera vez. Es decir, la primera vez que David, siendo psicólogo, y además, y esto es importante, es decir, tú tenías o seguías teniendo tu consulta como de psicólogo y paralelamente haces tu lanzamiento. Que hay mucha gente que dice, ay, es que no tengo tiempo ahí tienes a David, trabajando no sé si de sol a sol, pero un mogollón de horas al día y ahora sí saca tiempo para hacer su lanzamiento. ¿Cuánto dinero inviertes en tu primer lanzamiento? En el primer lanzamiento invertí 1.500 euros. Sí, euros. ¿Cuánto es lo que facturas en tu primer lanzamiento sin tener el producto creado? En el primer lanzamiento facturamos 10.000 euros. Además, Puedo hacer un poco el, el razonamiento que yo hice es, yo ahora mismo, 1.500 euros. En un, mes, en un mes malo es lo que puedo ganar más o menos con 2.000 euros, una cosa así. Yo calculé un mes malo de ahora mismo. Si, si me sale mal este lanzamiento, de alguna forma, en uno o dos meses que yo esté currando, mínimo lo voy a recuperar o voy a recuperar esa inversión. Entonces yo hice ese cálculo y de decir, tío, ¿realmente cuántas oportunidades te da la vida para intentar hacer algo grande por ti mismo, para intentar hacer, abrir un nuevo proyecto para ti, que te vayan a costar una inversión de mil euros. Y dije, tengo que hacer. Y para mí, algo algo importante aquí, eh, y, y esto lo, lo comentaba hace unos días, ¿no? Yo me acuerdo en el año 2017, que yo hablaba de. Bueno, no, más tarde, 2019, tampoco hace tanto, ¿eh? Año 2019, yo hablaba de TikTok. Eh, creo que de, por ahí, no, por ese momento, nos conocemos tú y yo. Eh, de, de, para poder crear. Bueno, pues para poder ganar más visitas, porque TikTok era increíble. Año 2019. Si tú ahora entras a mi canal de YouTube, todos los vídeos que tienen más de 300.000 reproducciones están en oculto. ¿Por qué? Porque ya la ola ya no está en su auge, ya la ola ha caído, ya, ya no es el momento de estar Ahora está todo el mundo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los lanzamientos, si tú entras a mi canal de YouTube, no paro de hablar de lanzamientos. ¿Por qué? Porque ahora mismo es, es el, el, el timing perfecto, es el momento perfecto. Entonces... Creo que eso también jugó y sigue jugando a día de hoy eh, muy a nuestro favor. Quizás de aquí, no sé, yo veo esto en Brasil y de aquí a unos años quizás ya no está, ya no es todo tan sencillo como es ahora, pero coincidió también que estamos en el en el momento perfecto, hiciste tu primer lanzamiento, facturaste mil, sacaste diez mil, y yo creo que fuiste muy inteligente y dijiste, hostias, no quiero que esto se quede aquí. Nos ha jodido. No hace falta ser muy inteligente para tomar esa decisión para ¿eh? <risa> ir He metido 1.500, he sacado 10.000, o sea, he hecho literalmente por 10 de inversión. No hace falta ser un numbreras para decir debería intentar... Algo, hacer... ¿Algo, algo hay aquí. Además fue un mandamiento. Si meto 1.500 y saco 10.000, coño, ¿qué pasa si yo meto 3.000 ahora? ¿Y qué pasó? Pues que facturamos 50.000 euros. ¡Hostias! O sea, la lógica era que salieran 20.000 y al final salieron 50.000. ¿Por qué? Porque ya... Teníamos el producto, pero no por el producto, sino porque teníamos testimonios, casos, y ya podíamos enseñar que, que al final el producto es, había funcionado la primera vez. Entonces, ya no solo... No es que duplicábamos, eh, digamos, la facturación. Es que la que duplicamos. Y así, haciendo lanzamientos hasta llegar a 100.000 al año, tío. Sí. Yo quiero ir un, un paso más allá, ¿no? Porque siempre que se habla, de, de sobre todo, de lanzamientos... Eh, siempre se habla de facturaciones, considero que es algo importante, sobre todo porque al final el dinero pues no deja de ser un medio para para pues, para pues poder hacer algo que a ti te gusta. Viajar, independizarte con tu pareja, poder pasar más tiempo con tu hijo porque no dependes de, de, de alguien más. Pero yo quiero preguntarte, David, y, y a ti personalmente, ¿qué supuso el, el poder crear tu negocio online gracias a los lanzamientos? Es decir... Más allá del dinero, que 100.000 100 euros en un año es la hostia, pero ¿qué supuso a ti a nivel personal? Realmente, eh, lo primero, primero, cuando tú de repente ves que tienes la capacidad o que conoces la capacidad de ganar lo que, a lo mejor incluso el doble de lo que esperabas ganar en un año, o lo que la mayoría de la gente de tu alrededor ni siquiera gana en un año, y lo puedes hacer en un par de semanas. En una formación que en mi caso, por ejemplo, dura tres meses y que ni siquiera son tres meses de todas horas, sino los domingos y un rato a la semana. O sea, la sensación de que tienes la capacidad de hacer eso te da una paz interior, brutal, una tranquilidad de no estar dependiendo de meses buenos, meses malos, de si en Navidad cae, de si en, ahora en verano a ver qué hacen. Es igual. Yo tengo mi negocio que, como todo, va por horas, a veces va por temporadas, en invierno hay menos, en, pues, como todos los negocios de cualquier autónomo que se dedica al uno a uno o al trabajador pero ya tienes otra opción joder, que te hace la facturación, a lo mejor, de lo que normalmente puede ser un año o incluso más de un año, mm -hmm. sin ningún problema. Entonces, la paz mental, esa tranquilidad, es lo primero que destacaría. Pero luego, aparte, es que me cambia la vida, porque en el primero primer lanzamiento, 10.000 euros, yo facturo 10.000 euros y me cambia la cabeza, porque yo estaba facturando hasta ese momento, entre 2.500 y 4.000, y aún así no me había mudado. No me había mudado, yo vivía con mi pareja, en el sótano de la casa de mis padres, que era muy grande, estaba muy a gusto, pero no me había mudado. ¿Por qué? Porque el mundo está jodido. Entonces, yo decía, hostia, yo me quiero mudar a Madrid, pero de estos 4.000, que estoy ganando? quitaré los impuestos de los autónomos, de no sé qué, quitarle el, el piso que tengo que pagar, quitaré la comida, quitaré. Entonces, al final, a lo mejor lo podría pagar, pero yo no ahorro nada para mí. Yo no me quedo nada de este dinero. Entonces, sería, a lo mejor, inv... gano tres o 4.000 y estoy ahorrando muy poquito. O no puedo ni siquiera plantearme comprarme una casa en el año... O sea, dentro de 20 mm. años, no lo sé. Entonces, me agobiaba mucho la idea... De, de gastar todo lo que ingresaba entonces estaba como, sin poder cambiar de vida aunque hubiera llegado a facturar 4.000 euros yo no me imagino a la gente que solo factura 800 o que solo puede facturar 1.000 porque es que lo veo imposible mm. tener una vida de calidad y además sentirte a gusto porque estás ahorrando un poco para tu futuro, me parece imposible ¿qué pasa? cuando facturo 10.000 euros en un par de semanas, dije ya está bien, dije ya, ahora es la mía ya está bien, cogí a mi pareja me senté con ella y dije coge el móvil, vamos a mirar pisos ¿Cómo que vas a mirar pisos? Pues sí, porque sinceramente, si soy la persona que es capaz de facturar 10.000 euros en dos semanas, me creo que ya ya me podría mirar el piso que me guste con mi pareja y mudarnos, y a disfrutar. Sobre todo ese, ese concepto eh, que me gusta mucho, el, no tanto el, el tener mucho dinero, sino el ser capaz o el ser consciente de que tienes una habilidad que te permite generar ingresos. Es decir, no el me ha tocado, he tenido una herencia y he ganado mucho dinero, sino el da igual si es que aunque partiese de cero tengo una habilidad que me permite generar ingresos y entonces esa confianza creo que te lleva bueno pues como hacer un viaje como hicimos la otra vez en... bueno si quieres podemos entrar un poco a, a hablar sobre ese sobre ese viaje que creo que no ha sido lo tenemos reciente no ha sido nada, nada, nada sencillo que fuimos por bueno empezamos en India sí yo quería que la vieras te acuerdas que te dije no apetece mucho volver pero tienes que ver ahora me entiendes empezamos en India qué viaje aquel porque sí que es cierto, bueno, yo lo confieso, no sé si hay algún mexicano por aquí, pero detesto el picante. Y David, sí que es cierto, cuando estábamos planeando el viaje, sobre todo para... Bueno, era un viaje muy muy muy bonito, porque íbamos a hacer a priori India y Nepal. Porque íbamos a subir al Everest. Después se añadieron un par de destinos más. Pero ahí me decía, India, no le dediquemos más de una semana, una semana y media. Y dije, no, no, India hay que dedicarle más, porque India es muy grande, India mínimo un mes. Ahora bien, después de volver de ese viaje, te digo, India, 10, 12 días máximo, para mí, para mí. Yo lo pasé muy mal por tema de o sea, la comida, no comía casi nada, eh, todo absolutamente todo picante. El estar, como hablamos con David, todo el rato negociando, era como algo muy pesado. Sobre todo saber que te va a tocar negociar al siguiente día. Porque cuando estás en un destino que toca negociar, si te apetece comprar algo o si te ves con ganas, pero cuando te obligan a negociar este. es lo se ha agotado. Se agotador. De ahí, de ahí, eh, yo me acuerdo me acuerdo una que estábamos, no te acordarás de esta, no sé si era en, no era donde los tigres. En tu, no, ¿cómo se llama ese? Tambón Banton. En Rantambor. Rantambor. En Rantambor. Estamos en Rantambor y entonces lo que hacíamos en la India era, alquilábamos un coche y eran siete días, eh, pues de ciudad a ciudad. Y ya el quinto, quinto cuarto día más o menos eh, Nos habían hecho bueno, pues un tour de, de, para, para ver tigres en un safari Todo libertad, etc Y yo me acuerdo que me levanto a las 6 de la mañana Ya, ve, ya venía mi estómago Como de pequeñas señales de Oye tú, no te calientes que, que no estás bien ¿Qué pasa? Que ese día habíamos quedado a las 7 de la mañana Que yo me levanto como a las 6.45 Y ya como que mi tripa estaba rara Voy al cuarto de baño Me siento... Y, y como, no sé, como cuando coges la, la, la aspiradora y te la ponen aquí en la piel, que se queda como... Pues, igual. O sea, voy al baño y de repente siento como que me voy haciendo casi... Cada vez más pequeño que entro casi en la taza del váter. Ya como puedo, salgo del baño con la cara pálida y le digo a David... Tío, caltea al safari porque no me puedo ni mover, ni moverme. Ya quedado sin fuerzas aquel día. Y, y experiencias así hemos pasado un par. Un par. también en Nepal... Eh... Nos pasó algo similar, donde, bueno, tanto David, mi padre, yo, eh, cogimos ahí un, un, no sé, un virus, una bacteria que nos dejó caos durante, durante un día. Pero qué bonito, ¿eh? <risa> bueno, vomitamos, nos, de, nos deshicimos, su padre en el hospital, nosotros votando lo más grande, qué bonito, ¿eh? Es una maravilla, no os sorprendáis. Sí, o sea, super, a ver, estos son los pequeños momentos, eh, pero al final te quedas con, con los buenos recuerdos. Súper bonito, sobre todo, súper bonito. Dos cosas de ese viaje. Uno, la posibilidad de hacerlo, de seguir trabajando desde allí sin ningún problema. Pues de hecho, hicimos joder. Mi lanzamiento, eh, que bueno, si quieres podemos hablar de cifras, pero bueno, mi lanzamiento se gestionó. Sí, de ellos quieren. De, bueno, pues... O sea, Es que tampoco quiero, quiero que suene muy arrogante, pero pero literalmente con, con un teléfono móvil que era lo que utilizaba para grabar y en cuatro días facturé 60.000 euros. Quiero decir... Que para mí es lo bonito de, de que lo puedes hacer o desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo, pero sin necesidad de depender de un horario fijo, de un jefe fijo, de alguien que, que te diga oye, tienes que entrar mañana a las 8 e irte a las 2. No. Yo había días, bueno, había días que, que por la mañana, por ejemplo, pues estábamos surfeando o pues estábamos recorriendo la isla y después me quedaba hasta las 12, una de la madrugada, pero yo elegía, yo elegía qué horarios tener. Luego escapábamos de los policías ver, bueno, si lo dejamos para otro episodio. Lo más bonito es que, joder, eh, podíamos estar trabajando. Yo, por ejemplo, esos meses me apetecía disfrutar de viaje porque también estaba en un periodo mío, que además te lo he comentado antes, a nivel de creación de contenido estaba un poquito como bloqueado como un momento de que me apetecía pues más tiempo para mí. Y yo tengo el tipo de clientes, el tipo de negocio que me lo pude permitir. Pues bajé mis clientes, vi a menos durante esos días, disfruté más. Ni siquiera a lo mejor de estar viajando, porque yo estaba contigo, pero de estar conmigo, de, de hacer sesiones para mí, de estar disfrutando de, de aprender a hacer surf con este profesor, que la verdad es que en dos días ya estábamos ahí más o menos. En dos días subí encima de la tabla. O sea, eso, eso fue interesante. Pero sobre todo que pudimos viajar en la época que nos dio la gana, eh, en ese sentido pude trabajar lo que a mí me apetecía trabajar desde allí, que al final a ti te apeteció hacer un lanzamiento, te acompañé, estuve contigo además eh, disfrutándolo desde el otro lado, que es súper bonito. Y, y en mi caso, en mi negocio, pues haciendo lo que a mí me apetecía hacer en ese momento. Pero otra cosa muy bonita de este viaje, aparte de los sitios a los que fuimos, es que pudimos improvisar. ¿Verdad? Porque, joder, cuando tú tienes dos semanas, son dos semanas de viajar, porque si no, porque es tu trabajo y tu jefe te dice que esto es lo que tienes, es una putada porque en realidad la vida no funciona así. O sea, yo estaba con Dani allí y de repente un, una noche estaba yo, lo no voy a matar, estaba yo en el tren de la India, estaba tumbado en el tren de la India... Que, que yo bueno congelado porque en la India estamos como en las literas de arriba nos daba todo el aire acondicionado en la cara y estaba congelado me había puesto una sudadera encima para que no me diera y, y este pues como le pasó de repente no pudo dormir ese día por qué no. ah, Dale Dale In, importante o sea dice no puedo dormir ese día yo para mí tema de sueño es es fundamental de hecho aquí cuando estoy en, en estamos en mi oficina es como muy estricto yo a las 10, me tengo que ir a la cama al día siguiente me tengo que levantar a las 7, porque me he dado cuenta que para mí es decir, descansar bien es prioritario Día que yo descanso mal, que por eso tengo este anillo, eh, que es el Oula Ring, para medir el sueño. Yo, el día que, que descanso mal, llega al día siguiente, estoy jodido. Entonces estábamos en el tren. Ahí me dice, tío, tienes que probar la experiencia, el tren, la hostia, ¿no? increíble. Y entramos al tren, y como decía David, tú entras como a, son como pequeños cuartitos. Nosotros íbamos en segunda clase, primero no había, segunda clase, y era una cama y otra debajo. Una cama y otra debajo. David estaba arriba, además el pobre, pues eso, con la capucha, porque le pegaba mucho frío. Y yo me acuerdo... Que intentaba dormir... Y a esto de que... Cuando llevas como cinco minutillos... Una cosa así... Y empiezo a escuchar como... Yo empiezo a soñar... Y como que dentro del sueño... Se me empieza a incrustar como... Como una voz... Como un... Y digo... Joder... Así que... sí que... sí que está durando esto... Y ya me despierto... Y resulta que el tío... No de... No de donde estábamos... No de nuestro cuadrilátero... Sino del cuadrilátero de al lado... Estaba roncando... Y es que en... Toda la puñetera noche... No paro de roncar. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Mientras aquí el señor estaba durmiendo con su capucha, yo dije, ¿qué es lo más cerca de Sri Lanka, que era nuestro próximo destino? Dije, coño. Dije, pues mira, Maldivas está una hora. Son 200, 250 euros, 200 euros el, el, el vuelo. ¿Por qué no enganchamos el vuelo y nos vamos a Maldivas? Todo esto yo, toda, claro, toda la noche de, no tenía otra cosa que hacer. Entonces estaba buscando los vuelos y cuál es la mejor combinación y qué día y cómo enlazamos todo. Y a las 7, 7 y media de la mañana se despierta aquí mi amigo. Amanezco y le veo como... Imaginaos, toda la noche con la capucha puesta, con el ordenador. Pongo esta, esta pose porque es que en el cubículo que estábamos no cabías tú entero con el ordenador. Entonces él estaba como así, con el ordenador puesto y de repente me mira así con los ojos de no haber dormido toda la noche y me dice... David, tío, y estás despierto, digo, sí. Y me dice, David, tío, lo tengo todo planeado. Nos vamos a ir a Maldivas. Digo, ¿cómo? Pero no te, de nuestro plan dice, no, nuestro plan ha cambiado. Nos vamos a ir a Maldivas, lo tengo todo planeado, no me puedes decir que no. O sea, ahí estaba haciendo una, una venta maravillosa. No me puedes decir que no, está todo planeado, los vuelos ya los he mirado, he mirado los hoteles, lo tengo todo. Y dice, mira, te paso el hotel al WhatsApp. Y yo me acaba de despertar hace 12 segundos, me levanto y ya tengo un hotel que, por cierto, pintaba de narices. En el, pero yo diciendo, ¿pero qué cojones? Las Son las 7 de la mañana. Digo, ¿pero tú? Feo, ¿Pero cuando has hecho esto? Dice, No, es que no he dormido, no he podido dormir, pero yo lo he organizado todo. Así que bueno, me lo planteó. De ahí, en menos de 30 minutos, teníamos los vuelos pillados, el hotel reservado y todo listo. Y precisamente a esto me refiero, porque al final yo creo que la vida es muy así. O sea, nos podía haber apetecido volvernos antes o quedarnos en, en por ejemplo, Estábamos barajando si ir a la, a la hall, Y la fiesta de los colores de, de la India. O en este caso, pues con esos 10 que teníamos, irnos a otro, a otro país. Entonces, al final, lo, lo interesante de todo esto es que realmente pudimos ir improvisando, ir jugando un poco con la vida, cambiando un poco de chip, sin que nuestro negocio corriera peligro. Y yo creo que esa es la parte más bonita del viaje. Ya no solo todo lo que vimos, sino que pudimos trabajar y vivir y experimentar al mismo tiempo. Y yo creo que la vida debería ser así para todos los seres humanos. Uh -huh. Y yo ofrece el Team Wise solo por esa posibilidad. Sí, para, para mí hay un concepto muy, muy, muy chulo que es... Eh, la diferencia entre una persona sólida y una persona líquida, ¿no? Si eres una persona eh, líquida, una persona abierta a, a cambios, abierta a oportunidades, al final siempre vas a estar o siempre siempre te vas a adaptar a lo que la vida te ofrece. Oye, pues, pues quizás ya el tener una carrera o el o, el, o, el, o lo que antes te venía como seguridad quizás ya no es lo que funciona. Quizás ahora pues debes meterte, oye, pues algo online, pero, pero más que nada porque si sigues siendo una persona sólida, una persona firme, es que lo que hace 20 años atrás funcionaba, ahora ya no funciona. Ahora con todo esto, la inteligencia artificial, que sí. Es que si no te adaptas, estás fuera del panorama. Estás fuera del mercado. Y nada malo con eso. Es decir, nada malo conseguir trabajando y cobrar un, un salario de 1.000 euros o dos mil euros al mes. Nada malo. Siempre que tú quieras. Ahora bien, lo que a mí me molesta de verdad, o, o realmente me, me duele, es personas que joder, que no están cumpliendo sus sueños o que no están pudiendo quizás pasar más tiempo con sus hijos o pasar más tiempo con su familia o viajando porque no saben que hay otras opciones distintas a lo que ellos hacen. Y en nuestro caso, bueno, pues gracias a los lanzamientos pues pudi pudimos de disfrutar de esa flexibilidad que de la que habla David, ¿no? De, de, oye, estamos en un tren, pero es que si mañana nos apetece irnos a Maldivas es que nos vamos a Maldivas. ¿Por qué? Porque tenemos esa flexibilidad horaria. Y hay un concepto, bueno, que me verás hablar mucho Creo que a ti te lo he comentado, son las tres libertades. Para mí, algo básico es tener tres libertades. Libertad económica, el hecho de que tengas un trabajo, el que sea, que te permita pues, poder cubrir tu estilo de vida, el que sea, en nuestro caso. no bueno, Por ejemplo, pues David, pues poder pagar sus viajes. Libertad temporal, el poder currar literalmente las horas que quieras. Es decir, oye, pues no tengo un jefe ni un horario que me diga Trabaja de esta hora a esta hora y después come y después media hora para... No. Oye, que hoy por la mañana me apetece darme un paseo, tomarme un café, leer y empezar a trabajar cuando a mí me apetezca, que seguramente sea cuando más productivo soy, está perfecto. Y eso para mí es la libertad temporal. Y después la libertad geográfica, que es el poder elegir desde dónde trabajar. Ya sea desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Y, y pues para mí es lo, lo, lo más bonito, lo que sobre todo me llevo del de, de hecho de haber creado un negocio online gracias a un lanzamiento. Eso, desde luego, es una cosa muy curiosa porque cuando facturas 50 en un lanzamiento, 50K o 60, que no te esperabas, llega un punto en el que ya sorprenderte no te sorprende, llenarte no te llena especialmente. O sea, no te hace sentir... Mm. Es una sensación. No, no hay... Te da tranquilidad y mola mucho, pero no te da esa plenitud que tú esperabas recibir en el dinero. Sin embargo, cuando tú tienes... La posibilidad económica, pero también temporal, que ese es el punto bueno. La posibilidad temporal de hacer esto y de poder elegir, al final eso sí te hace sentir pleno. Uh -huh. Es muy curioso, ¿eh? porque eso nunca deja de hacerte sentir pleno. Ya no el viajar, ¿eh, chicos, porque de verdad que de todo se cansa uno. De estar en tu casa se cansa uno, de viajar se cansa uno un rato y siempre quieres, bueno, pues cambiar y cuando estás viajando quieres un abracito de tu pareja y cuando estás con tu pareja te la quieres llevar a otro sitio. O sea, al final la vida siempre va, siempre te va pidiendo experiencias nuevas. Pero la posibilidad de elegir eso, y de si esta mañana estoy más productivo, como dice Dani, lo aprovecho, y si no estoy más productivo, descanso un poco más, o me doy un rato de leer, o me doy un rato de, de, de mirar en una pared por el mero hecho y el placer de no hacer nada porque el ser humano también lo necesita. Eso uh -huh. sí eso nunca deja de hacerte sentir pleno. Eso sí que es verdad. Total, total. Yo, yo, a veces me, joder, me ha miedo hablar de este, de este tipo de cosas, pero, pero um, sé que hay gente que quizás sea más, más líquida, no que, que logra entender esto, y es que hay un punto donde ya más dinero quizás no te hace más feliz es decir, todas las cosas que, que quieres puedes conseguirlas entonces ya el dinero no se vuelve una motivación entonces como dice David, tienes que buscar nuevas formas de, de, de sentirte motivada de sent o motivado de sentir que vives una vida a propósito y con propósito, en mi caso por ejemplo fue la incubadora, el, el poder ayudar a, a personas normales o personas comunes a que creen su negocio online no hay nada más feliz de, de poder ver eso o sea, que te escriban un mensaje, Dani, he hecho mi lanzamiento y he facturado 10.000 euros. O, o Dani, joder, pues ahora, pues como fue el caso de David, ¿no? Pues me, me mudo a Madrid, o me voy con mi pareja a Vietnam, o le he regalado, que le regaló en, en año nuevo, un billete a, a Bali, a Indonesia, en business a su pareja. Tío, es que para mí no hay nada que me haga más feliz que poder ver eso. Y dicho esto, David, ya para terminar, después de tanto tiempo, porque sí que es cierto que David... Eh, o sea, tú lograste la facturación de 100 ah, Estás a punto de hacer el siguiente lanzamiento, Pero los 100.000 los facturaste el, el, el año pasado Y como muestra de ello Quiero darte tu reconocimiento abrirlo creando un poco de hype. ¡Ostras! A ver, no, no voy a... A ver, sí, sí, lo voy a abrir desde aquí ¡Guau! ¡Wow! Oh, espera, espera, espera, espera ¿Lo voy a ver yo? ¿Voy a hacer así? ¡Uh! Uh, ostras, bueno, eh. Esto, esto pesa. Esto pesa. Y ahora no lo vamos a enseñar. Quítale si quieres el plástico para que se pueda ver. Este aquí. Lo vamos a quitar para que se vea bien en cámara. Oh Voy a quitar la mitad para que nos disfruten también ellos. Espérate. Mira, no se ve todavía. Se ve una estrellita por ahí. Se ve una estrellita por ahí. Lo voy a enseñar aquí. Mira, mira. Voy a quitar el plástico aquí. Esto. no. Qué gusto. Pone 100.000, tío. <risa> es que. ¿Sabes qué pasa? Que. Joder. Mira, mira, nos enseña aquí. Wow. ¿Sabes qué pasa? Que recuerdo perfectamente... Cuando yo empecé en todo este mundo, eh, conocí, pues... joder, Fui a algunos eventos, conocí personas. Y, y recuerdo a pues, alguna persona que lo había conseguido yo pensaba, tío, por el típico, ¿no? Pues normalmente es, empiezas esperando 10.000, esperando 50.000, es una locura. Y cuando conocí a personas que habían hecho en un año 100.000, yo era como... No es mi objetivo. Mi objetivo, como mucho, son 50 en un año, que ya sería la hostia. Y recuerdo que yo hablé con, con mi pareja, con K, en, en, en una, además en un evento que yo fui contigo, y conocimos a alguien que había hecho esta facturación, y le dije, casi en un año facturamos 50.000, nos vamos de viaje, y nos damos un viajazo que flipas, porque lo habremos conseguido, y ahora tengo aquí mi propia placa de 100. Y os juro que no sé cómo coño ha pasado. Lo único que he hecho ha sido trabajar un poquito todos los días, no pensar demasiado en lo que puede salir bien o mal, simplemente... Trabajar, hacer lo mejor posible De corazón todos los días Y de repente estoy aquí con esta placa, con este número Y con este colega además, que me lo ha hecho posible tío. Nada, para mí es todo un placer de verdad Y te lo digo de corazón, tío, poder Entregarte esto, porque Más allá de los 100.000 es, es O sea, detrás de ese número hay Para mí hay, hay Un viaje con tu pareja, hay una mudanza a Madrid Hay un, una transformación de vida, tío Enhorabuena Y un viajazo contigo también, tiene que decirlo Y un viajazo de dos meses conmigo Tío Vamos a despedir por aquí el, el, el episodio. David, enhorabuena y te lo mereces. Y gracias, tío, a ti. Y enhorabuena por todo lo que te está pasando porque es por, por, por vidas como la mía que cambias que al final lo estás consiguiendo. Gracias, tío.